Hasta ahora solamente hemos creado vectores con NumPy. Sin embargo, podemos crear también matrices. Vamos a ver cómo se hace. Utilizamos la misma función, array, y ahora tenemos que escribir una lista de listas. Escribimos la primera lista y otra lista dentro, que será nuestra primera fila, 3,1415. Escribimos una coma y escribimos nuestra segunda lista, 6, 6,815. 121 Creamos y visualizamos Aquí vemos que nos lo escribe de esta forma Lo podemos visualizar de una mejor manera Escribiendo print Y nos quita esa parte de array Y nos lo visualiza como una matriz O como una lista de listas Hemos creado una matriz De dos dimensiones La forma de crearla puede ser escribiéndolo así Aunque lo normal es escribir esto En dos líneas pero esto no tiene ninguna importancia. Es simplemente para visualizar mejor la matriz que estamos creando. Como vemos, no hay ninguna diferencia. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar el número de dimensiones que tiene la matriz. Para ello utilizamos n -DIN. Y efectivamente una matriz es un array de dos dimensiones. Vamos a ver su tamaño con shape. Y nos dice que es una matriz de dos filas y tres columnas. Y vamos a introducir un nuevo atributo que es size que nos dice el número total de elementos que tiene el array. Como es de 2 por 3 tendrá seis elementos. Y ahora vamos a ver el tipo de dato que es una matriz. En principio podríamos pensar que una matriz y un vector son de distinto tipo de datos. Sin embargo vamos a comprobar que eso no es así. Vamos a crear un vector, por ejemplo, con Arrange de 7, lo visualizamos y comprobamos, perdón, el tipo de dato que tiene el vector. El tipo de dato del vector es, como ya sabemos, nDarray, de Array, tipo nidimensional Array. Y vamos a ver la matriz qué tipo de dato tiene. Pues tiene el mismo tipo de dato. Por lo tanto, el tipo de dato no cambia. Lo único que cambian son algunos de los atributos que posee.